No. La no. pelota que el cupa socialista se mira y no se toca. Guyano no, no, no, no, no. Nos rompa.